Bien, en esta ocasión hablaremos sobre el metabolismo de los carbohidratos. ¿En qué consiste el metabolismo de los carbohidratos? ¿Qué comprende? Al hablar de metabolismo de carbohidratos, es decir, su monómero principal, como lo habíamos dicho, es la glucosa, implica una transformación, una ruptura y una conversión de la glucosa. Recordemos que cuando estudiamos los carbohidratos, habíamos dicho que estos aportan en gran cantidad energía a nuestros organismos. Claro, aunque los lípidos son más, pero aparte de ello es muy importante analizar este tema de metabolismo de los carbohidratos. Pues bien, en esta ocasión no te detallaré, como lo habían mencionado tanto las tutorías, eh, que no detallaré qué reacción interviene, qué sustrato interviene, qué enzima interviene, porque sería solamente indicarlo de forma detallada, ¿sí? Más bien ustedes pueden chequear las tutorías que hemos tenido y aquí lo veremos en forma más general. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes aprendan o comprendan sobre el metabolismo de los carbohidratos? Pues bien, ¿cómo se llaman sus rutas? Habíamos dicho que comprenden dos procesos, anabólico y catabólico. ¿Dónde ocurre esta? Habíamos dicho que estos procesos tienen un lugar específico para producirse, ¿no es cierto? O procesarse. ¿Y en qué consiste brevemente? Es decir, ¿cuál es su funcionalidad y qué importancia tiene en nuestro organismo? Pues bien, ¿cómo se llama el proceso metabólico de los carbohidratos? El proceso catabólico lo conocemos como glucólisis y el proceso anabólico lo conocemos como gluconeogénesis. ¿En qué lugar ocurren estos? Pues los dos son, co son comunes, ocurren en el citosol. Y veremos más adelante cuál va a ser la diferencia, que uno de ellos puede seguir su proceso de elaborar energía en la mitocondria. Pero en sí, cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos, se producen los dos en el citosol. Pues bien, entonces como les había indicado, no detallaré qué reacción ni qué enzima interviene en este proceso. Pero sí en forma general les puedo decir que en el proceso catabólico es decir degradativo de la glucólisis partimos de un sustrato, de un sustrato en este caso cuál es la glucosa que es su monómero principal luego para producirse el proceso de catabolismo ocurren 10 reacciones diferentes sí, con su específica enzima El momento que ocurren estos 10 pasos de reacciones la idea cuál es su idea es de obtener piruvato es decir partimos de una glucosa y nuestra finalidad va a ser obtener dos moléculas de, de piruvato este proceso degradativo de glucosa al producto final de piruvato lo conocemos como glucólisis Bien, ahora este proceso de glucólisis puede realizarse en dos fases en presencia y ausencia de oxígeno veamos la glucólisis cuando es presencia de oxígeno eh, produce energía o interviene energía en la respiración celular pero para ello requiere de las siguientes fases oxidación de piruvato ciclo del ácido, del ácido cítrico o ciclo de crips y la cadena respiratoria que va a tener lugar la formación de tres moléculas de ATP recordemos que la molécula la forma de expresarse la energía era mediante la molécula de ATP pues bien por otro lado si hablamos de la glucólisis el catabolismo de la glucosa sin oxígeno produce dos moléculas de ATP y como es sin oxígeno la idea de esto es producir ácido láctico y eso se conoce como fermentación listo entonces podemos ver dos fases en el proceso degradativo de la glucólisis tanto la respiración celular como la fermentación en este diagrama se representa en forma general como parte desde la glucólisis hasta la cadena respiratoria es decir en todo el proceso de respiración celular a nuestra derecha podemos ver todas las moléculas que intervienen en cada proceso que serían los reactivos iniciales para cada uno de estos procesos y en la parte derecha los productos finales luego que se realiza cada uno de los procesos es decir en la glucólisis iniciamos con la, glucola, la, perdón, la glucosa se produce el proceso de la glucólisis que hará obtener que de la glucosa a piruvato reactivos iniciales tenemos el ADP, NAD y como productos finales tenemos ATP, NAD, hidrógeno igualmente el piruvato luego de esto para que siga con el proceso de respiración se debe realizar la oxidación del piruvato es decir vamos a tener formación de coenzima A, NAD como reactivos y como producto de dióxido de carbono, NAD y acetilcoenzima A luego para que este siga con el proceso de la respiración va a ingresar al, pro, al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs como reactivos iniciales que parten del, de la oxidación del piruvato tenemos acetilcoenzima coenzima A NAD, FAD y el ADP y como productos tenemos la coenzima A, NAD más hidrógeno, FAD hidrógeno, ATP y dióxido de carbono luego siguiendo con el ciclo de la respiración o el proceso de la respiración llega a la cadena respiratoria que es la transferencia de electrones que procede en el ciclo, del, de, ciclo de Krebs bien entonces este es un bosqueo general de lo que es la glucólisis y cómo interviene en la respiración celular cuando es eh, en presencia de oxígeno y sin oxígeno dónde se realiza cuando es con oxígeno y dónde se realiza cuando es sin oxígeno por ejemplo partimos de la, glucola, de la glucosa para que ésta se degrade el proceso degradativo o catabolismo se conoce como glucólisis qué pasa aquí de la glucosa pasa al ácido pirúvico ahora este puede ser en dos fases, fase anaeróbica y fase eh, sin, sin oxígeno Aero, perdón, fase aeróbica y fase anaeróbica cuando es aeróbica es con presencia de oxígeno y cuando es anaeróbica sin oxígeno cuando es con oxígeno qué sucede? pasa al ciclo de Krebs ¿sí? como hablamos de la respiración celular ¿dónde tendrá lugar esto? en la mitocondria ¿sí? habíamos dicho que la glucólisis ocurre en el citosol o en el citoplasma pero cuando pasa a la respiración celular pasa a formar parte de la respiración celular este proceso ya se realiza en la mitocondria entonces luego que se descompone el piruvato pasa al ciclo de Krebs y luego hay una transferencia de electrones, ¿sí? O la cadena respiratoria. Recordemos que esto sucede en la mitocondria. Pero, ¿qué pasa si veo la parte anaeróbica? Una vez que tengo ácido pirúbico, pasa a ser ácido láctico o etanol, ¿sí? Este proceso se lo conoce como fermentación y se produce únicamente en el citosol de cada cédula pues bien eso fue la, la parte degradativa no es cierto la parte catabólica ahora la parte de anabólica es decir síntesis formación ¿sí? se conoce este proceso como gluconeogénesis en qué consiste había dicho que es una fase inversa catabolismo y anabolismo son inversos mientras una degrada la otra forma entonces cuando vamos a formar de piruvato a glucosa se conoce como gluconeogénesis y de qué partimos habíamos dicho que en la glucólisis se forman qué? dos moléculas de piruvato entonces partimos de estas dos moléculas piruvato cada uno con sus reactivos y cada uno con sus productos cada uno con sus enzimas específicas y reacciones específicas ¿sí? para qué? para utilizar estas moléculas como precursoras y formar nuevamente la glucosa entonces se dan cuenta es una fase inversa al catabolismo Igualmente no estoy detallando qué reacciones ni qué enzimas intervienen en cada uno de estos procesos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el metabolismo de carbohidratos? Primero recordemos que cada vez que se forman eh, disacáridos, polisacáridos, al momento de degradarse, siempre vamos a obtener como producto inicial la glucosa. Entonces, por eso hablamos que en el, el metabolismo de los carbohidratos iniciamos con el estudio de la glucosa. Es un número más sencillo de expresarse los carbohidratos y recordemos que estos son llamados como azúcares. Un buen funcionamiento del metabolismo de los carbohidratos nos permite gozar de una buena salud, el digerirlos, el asimilarlos correctamente nos permite obtener energía de los alimentos que estamos nosotros consumiendo y nos permite obtener esta energía de una manera racional. Pero qué sucede si tenemos un metabolismo incorrecto de los ácidos de los hidratos de carbono? esto puede conducir a ciertas enfermedades como la obesidad igualmente si tenemos un, un metabolismo muy lento acompañado del estrés, una vida sedentaria eso nos puede eh, involucrar a formar un sobrepeso o una obesidad ¿sí? es por eso que es importante tener un buen metabolismo y es importante también nuestro estudio de metabolismo de carbohidratos gracias